Defienda doble y perre y los cantores de vallabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches familia, les saluda Ángel Torres, gracias. ...por acompañarme a presentar los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica... ...de hoy viernes 23 de diciembre de 2022. Los mismos serán certificados por la auditora Glendali Hernández... ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company... ...y supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica... ...siempre con nosotros aquí en el estudio. Y ya estamos a solo horas de comenzar a celebrar la Nochebuena... Pero no olvides realizar sus jugadas a tiempo porque habrá, sorte habrá horario especial a las 6 de la tarde para los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica de mañana sábado. 24 de diciembre. Nuestros centros de ventas cerrarán a las 5 y 45 de la tarde. Así que no te quedes sin jugar porque el Powerball, escucha bien, te espera con 186 millones de dólares. Señoras y señores, buen momento para jugar. Mientras que en Lotto Cash ya mismo se juegan 500 mil dólares que están garantizados. Al igual que la doble revancha que cuenta con 565 mil dólares. Juega y cambia una Navidad con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando. Ahora, una nueva forma de ganar con el Wild Bowl. Este bolo te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Así que pide tu jugada siempre con el Wild Bowl. Y ahora damos comienzo a los sorteos de esta noche con el Wild Bowl. Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar. Es el 7, el 7. Comenzamos esta noche de premios con el pegados. Boleto en mano y mucha suerte a los jugadores nocturnos de Lotería Electrónica. Llega el primero, es el 5. El 5, el segundo, es el 1. El 1, el número ganador de Pega 2, es el 5-1. Repito, el número ganador, el 51. Seguimos ahora con el sorteo del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3. Mucha suerte. Comienza esta noche. Con el 1, el 1, el segundo, es el 4, el 4 y cerrando Pega 3, es el 3, el 3, el número ganador de Pega 3 es el 1, 4, 3. Repito, el número ganador, el 143. Veamos ahora los números esta noche en el Pega 4. Suerte a los jugadores de Pega 4. Esta noche comienza con el 2.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 ...con el multiplicador, el que aumenta hasta cinco veces los premios menores. Adelante, vamos a ver cuál es el número del multiplicador esta noche. Y el número del multiplicador es el 3. el 3. Ahora pasaremos al sorteo de Loto Cash. Mucha suerte a todos. Veamos cuáles son los números ganadores. Busque su boleto o lápiz y papel mucha suerte viene el primero anótelo es el 14 el 14 el segundo el 35 el 35 el tercero el 34 el 34 el cuarto es el 17 el 17 el quinto es el 32 el 32 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash esta noche. Es el 10, el 10. Los números ganadores en Loto Cash son 14, 35, 34, 17, 32 y el bolo cash fue el 10. Cerramos con el sorteo de doble revancha. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada. De Loto Cash con doble revancha. Vamos a ver los números ganadores. El primero, el 28. El 28. El segundo es el 9. El 9. El tercero llegó es el 20. El 20. El cuarto, en camino, es el 18. El 18.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 De esta noche, para más información, visita nuestra página oficial loteríasdepuertorrico.pr.gov. Los esperamos mañana sábado, de día y de noche. Buena para juntos celebrar los sorteos de tarde de Lotería Electrónica. que pase